En la cocina, un rechoncho cocinero pela patatas, mientras el pinche friega los platos en el fregadero y un perro los lame. En el salón, la orquesta toca y la gente baile cena. Un camarero sirve vino a un hombre con dos mujeres que está intentando trocear la carne sin éxito. En la cocina, el cocinero lanza un cuchillo que cae en la mesa, da la vuelta con gracia a una tortilla, aparta una silla, coge una escoba y se pone a barrer. En el salón, el encargado sienta en una mesa a un hombre con tres mujeres y les ofrece la carta. En la cocina, el cocinero pone un jamón en la mesa y comienza a trocearlo con un hacha. Un trozo cae al suelo, lo recoge y lo lanza a la pota y sigue troceando. En el salón, el encargado busca al camarero para que atienda a la mesa. Este está ligando con una compañera que le rechaza dándole varias bofetadas. El encargado lo ve furioso y se acerca a él. Le da un puntapié, lo levanta y lo lanza a la cocina. Cae en la mesa justo cuando el cocinero baja la hacha. El camarero se palpa el cuello para comprobar que esté bien. Ve al cocinero y el hacha, se asusta y levanta los brazos y grita. El texto le, compañero. Le saluda con gesto militar para calmarle. El cocinero pusa el hacha y le coge por el cuello y le zarandea y le levanta para comprobar que todo esté bien. En el salón el encargado se remanga, entra en la cocina, le coge, le arrastra por detrás y le saca de la cocina.